Bien, me presento, me llamo Josep Bernard y hoy me toca haceros pensar. Espero que no os enfadéis. Porque, entre otras cosas, la idea es haceros pensar de una manera diferente de la que solemos hacer. Todos usamos la mente, y muy a menudo, para muchas cosas. Una de ellas es el aprender a solucionar problemas. Cuando tenemos cualquier problema, de cualquier clase, pensamos, cómo podemos solucionarlo. A eso se le llama usar la mente concreta, para cosas concretas. El objetivo de esta charla, que le llamamos la sabiduría perenne, es recordar que hay otras cosas, que es eh, también pensamiento, pero que usamos menos. Son el pensamiento que busca las causas, busca el porqué, de las cosas, no simplemente solucionar cosas, que es muy útil, es muy necesario, y bueno de eso ya se nos enseña en la escuela y en la vida diaria aprendemos a usar la mente de esa manera. Hay otro tipo de pensamiento que llamaríamos pensamiento abstracto, y ese pensamiento abstracto que busca las causas del porqué ocurren las cosas, es de lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría que fuera una charla dinámica, por lo tanto, si hay alguna pregunta, hacedla, ¿Vale? No os quedéis ahí como si yo fuera aquí el gran gurú que va a hablar de grandes cosas y vosotros a escuchar como... No. podéis preguntar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Sobre todo si hay... Intentaré evitarlo, pero si me sale alguna palabra rota, alguna palabra de esas raras que no se entiende, pues preguntar ¿de acuerdo? La idea de la sabiduría perenne, para muchas personas nunca se lo han planteado, probablemente si estáis aquí es porque sí, vosotros, ¿vale? Pero en el conjunto de la sociedad no se suele usar uh, mucho, ni se suele buscar nada, porque, entre otras cosas, estamos muy pendientes, demasiado pendientes del día a día. De cómo comer, cómo ganar dinero suficiente para vivir, para pagar las cosas. Ya sabemos que hay mucha gente que se gasta todo el tiempo que tiene en esto. Pero desde hace bastante tiempo, aquí, en, en, la, en la, lo que llamaríamos en la sociedad uh, más. Uh, no, la palabra no es más civilizada, el primer mundo. Se le llama así, el primer mundo, ¿no? Son los que tienen mayor bienestar económico, y nosotros estamos en el primer mundo, puesto que eh, cualquiera de nosotros, aunque tengamos problemas económicos, aunque podamos tener momentáneamente problemas económicos, estamos bastante mejor que cualquier persona que viva en el África subsahariana, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? En cuanto a comparación. El tercer mundo, no les vayáis a hablar de, qué, de dónde venimos ni cosas de ese estilo, porque bastante, bastante problema tienen como para buscar qué como hoy. Lógico, ¿verdad? Entonces, ahí están desarrollando más la mente concreta porque es lo que necesitan. Nosotros, la mente concreta ya se nos enseña desde el inicio, desde la escuela enseguida. Pero la mente abstracta ha sido como dejada de lado, excepto por un grupo de personas. Y actualmente está habiendo un cambio importantísimo en la sociedad, un cambio en la sociedad humana en general, en todo el mundo, pero especialmente, insisto, claro, en el primer mundo que tenemos más tiempo libre para pensar, para comernos el coco, ¿vale? y se llama el aumento de depresión. Supongo que todos sabéis que ha habido un aumento de depresiones últimamente, desde últimamente, los últimos años en el primer mundo, insisto, ¿vale? Es muy grande. Probablemente incluso alguno de vosotros haya tenido, si no una depresión, unos meses malos. Dejémoslo así. Yo lo he yo pasado. No se podía llamar una depresión clínica, no es en ese sentido, pero sí, estoy casi seguro que la mayoría de vosotros en algún momento de vuestra vida os habéis encontrado con esa situación en la cual no pasa nada especial de malo, no es que estés enferma, quizás sí, pero quiero decir que no tiene por qué pasar, ¿no? Ni tienes tampoco necesidad de problemas económicos importantes, pero te sientes, y si me perdonáis la palabra, que he hecho una mierda, ¿verdad? No tienes ganas de nada, no, todo te parece vacío, la sensación de que nada te alegra, y eso es horrible, es horrible. Es una sensación que quien no la haya sentido, le voy a desear que lo sienta. Sí, y no porque sea malo. Ahora lo entenderéis. No soy malo, ¿no? Ahora veréis. No, no, no. Los que lo habéis sentido, tranquilos. Otra vez os volverá. Sí. Porque esa sensación, y por eso he dicho en el primer mundo, en todas partes hay, ¿vale? Pero de lo que yo estoy hablando uh, es de las personas que en general tenemos la supervivencia asegurada, como casi todo el mundo aquí, ¿vale? Pero que aún así... Tenemos momentos en que aunque todo vaya bien, para nosotros, psicoló psicológicamente, todo está mal. Sobre todo la, la sensación de salir vacío. ¿Qué hago aquí? Porque si, la sensación de saber si me muero de una vez. Quizás no he llegado a eso. Yo la he vivido alguna vez. La sensación de, quizás no de desear morir, tampoco es eso. Porque eh, mejor no decirlo muy fuerte, ¿no? Pero la sensación de, no, no, si yo aquí mi vida no tiene mucho sentido. Por eso, si vamos a un psicólogo... La mayoría de las veces esto se traduce como depresión. Hay muchas historias, ¿vale? Pero me refiero que eh, lo más fácil es que esto pueda tener un diagnóstico de depresión. Y para los que estamos en el, lo que llaman el mundo espiritual, sabemos que la mayoría de las veces se le puede llamar depresión, pero no es una depresión. Es lo que se llama la noche oscura del alma. Si alguno de vosotros le insistieron en la juventud y lo hizo de leer a Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, dos místicos españoles muy importantes, hablaban de la noche oscura del alma. Actualmente en la espiritualidad también se usa esa frase para decir lo mismo, pero aparte de esos dos reductos, bueno, por la calle no la vais a oír, esa la noche oscura es cuando se funden las bombillas y punto, no hay más. La noche oscura del alma es un momento en que el ser humano, cualquiera de nosotros, ha tenido un gran avance, eso es curioso, un gran avance espiritual profundo, y ha cruzado una línea. Si recordáis, cuando erais jóvenes, pequeños, pequeños y pequeñas, os encantaba, os pongo como ¿no? a todos, jugar con juguetes. Y eso dura unos años. Llega un momento en que esa muñeca, o ese tren, o lo que sea, ese juguete que tanto te gustaba, sin darte cuenta, lo dejas, lo abandonas, lo dejas ahí guardado qué no te llama. Cuando maduras unas ciertas cosas que hacías antes y que te llamaban, dejas de tener... no lo ves ni malo ni bueno, ya... Bueno, hay una fase en la cual, mamá, quita eso, no me lo digas, porque ya no queremos saber nada, pero cuando maduramos de verdad, eso ya no nos da vergüenza, pero alguno de vosotros ahora volvería a jugar con los mismos juguetes, con la misma ilusión que jugábamos antes. No quiero insultar a nadie, pero si pasa hay un problema. <risa> Lo normal es que no. ¿vale? ¿Por qué? Crecemos. Simplemente cambian nuestras expectativas y fijaos, no es posible volver atrás. Cuando crecemos y maduramos, dejamos atrás un montón de cosas y cogemos otras de nuevas. Ahí hay un, una historia porque muchas veces se dice que deberíamos continuar siendo niños. No continuar teniendo el espíritu de niños, sí, no es lo mismo. Imaginaos cualquiera de nosotros que ahora nos pusieran aquí sentados a jugar con muñecas y todo eso. Sería muy divertido para un taller de fisioterapia, pero no, sin, no querría hablar muy bien de nosotros. ¿vale? Otra cosa es seguir siendo niños, eso sí. La alegría, la ingenuidad, la espontaneidad, eso sí que vamos perdiendo, porque la sociedad nos empuja hacia allí, eso de acuerdo. Y eso, si pudiéramos o mantenerlo, o al menos recuperarlo, eso está de acuerdo, pero el volver atrás es imposible. Bien, eso eh, nos ocurre en nuestro avance personal, cuando maduramos no podemos volver atrás, es como si subiéramos una escalera, llegáramos a un rellano, y detrás hubiera una puerta que se cierra, simplemente, no puedes volver atrás, pero justo cuando llegas arriba todavía no tienes nada de lo que hay ahí delante, lo, lo estás mirando pero no es tuyo, no lo conoces, y si te giras para atrás, tampoco hay nada ya. Eso es la noche oscura del alma. Acabas de hacer un avance, has entrado en una gran sala, pero no se han abierto las luces, o no has sabido abrir las luces todavía. Pero en cambio, tampoco puedes volver para atrás. Ahí hay esa sensación que todos, insisto, solemos en algún momento de nuestra vida como mínimo vivir alguna vez. Lo normal y lo bueno, insisto, y lo bueno porque representa evolución. Es irlo, irlo pasando varias veces en cada vida, ¿no? En cada momento de estos. Pero, pero no dejar de ser una putada, si me permitís, porque al menos lo que yo recuerdo es como para pegarse un tiro. Es la sensación muy desagradable. Decir, por la cara que ponéis ya veo que sí, la mayoría alguna ha, ha pasado. Bien, pues por lo tanto, eh, con esto os quiero decir, felicitaros. Felicitaros porque significa que habéis subido algún escalón. Y si, por desgracia, en ese sentido estáis todavía o ahora en una situación de estas, felicitaros, porque os dais cuenta de que habéis empezado un nuevo ciclo. Pero eso sí, tenéis paciencia, porque. Sí, dime. No, una pues, no. cosa, yo he observado que la mayoría entra en este estado cuando están en la edad del pago, ¿no tiene razón? Que la mayoría entra en este... Cuando está en la edad del cambio del pavo que llaman? No, a la que yo me refiero es en cualquier edad. En la edad del pavo, <risa> hay, hay muchos chicos que a, la edad, chicas, que a la edad del pavo tienen unos cambios de estos porque les pasa exactamente eso: están entrando en la madurez, pero ni lo, no tienen nada en ese momento. Ni son adultos, no sé si se les puede considerar adultos y los demás clarísimamente se lo dicen: no sois adultos, pero ya no son niños. Sí, es exactamente ese mecanismo. Pero yo me refería de adulto y de mayor, a partir de una cierta edad, 20-30 años, puede ir pasando esto y no tiene nada que ver ya con ese cambio de pasar de, de, de joven a adulto, de niño a adulto, con todas las responsabilidades que implica nuestra sociedad. Es parecido, pero yo ahora hablo de algo más, de otro tipo de cambio que no tiene... Esta todo el mundo la conoce y en el momento en que lo pasas, no está nada bien, evidentemente, pero todo el mundo sabe, es que están delante del pago, punto. Se le perdona, se sabe. Cuando estamos hablando de alguien mayor ya no se le perdona. Más bien vete a un psicólogo o algo que te ayude. Y es verdad que va muy bien muchas veces, ¿vale? Pero aquí hay una frontera fina y difícil que solo realmente los, los psicólogos o los que están entrenados para esto pueden diferenciar, que es la persona normal que Normal, todos somos normales, pero bueno, la persona, digamos, sí, dejemos así la palabra, si me permitís, porque si no, no sé cómo definirlo, normal, que tiene una depresión porque algo le va mal, que esta hay muchas, evidentemente, que puede ser algo grave, en el sentido de se si le ha muerto algún ser querido, un problema de, yo que sé, no tengo dinero, me he quedado sin trabajo, montones de cosas que, se te, que te hunden. Y lo que os estaba diciendo, alguien que está más o menos bien, puede tener algún problemilla, pero no problemas graves como para entrar en una depresión y que parece que entra en una depresión. Y esto puede pasar a cualquier edad y depende de cada persona. No hay una edad concreto en la que pueda pasar. Entonces, este tipo de depresión es en realidad un avance espiritual. El otro no. El otro de que me hundo porque no sé cómo solucionar un problema sea amoroso, que no, no sé solucionarlo, Vale, eso tiene que ver con psicología, se arregla pues con paciencia, con mucha ayuda, con terapia, etc. Este tipo de depresión que estoy diciendo, el problema es que la, la psicología no lo puede solucionar. Porque no es un problema de psicología normal, no tiene nada que ver con eso. Es un avance y es encontrarse con eso, una puerta. Bueno, sí, un psicólogo entrenado y que supiera y tuviera en cuenta esto, perfecto, claro que sí, y hay, ¿eh? no digo que no hay, hay, claro que sí, pero la psicología normal no, porque no, se, no tiene ni puede tener en cuenta la existencia del alma, que es en el fondo uh, de dónde viene esta historia. Bien, todo eso lo estoy explicando, porque los que hayáis tenido esta sensación y os dais cuenta de que, no, no, estás depre, no, no, te sirve de nada un psicólogo, no, no, sé qué, y finalmente te dices que estoy tan tan yo yo un un bicho raro verdad no, no, de... esa va cómo no, va Y entender nadie. Y de ahí, de ahí pasa que la no, de personas no, no, esta no, no, lo cuentan. ¿Cómo soy van a contar? soy único un bicho raro, soy único, o casi no, claro, habrá no, pero muy pocos. Yeah. Pues no, no, no, no, no, no, ni sois únicos en ese sentido, ni sois tan pocos. En la humanidad actualmente está aumentando de manera dramática esa cantidad de personas. Porque la humanidad está haciendo un salto evolutivo muy importante. Supongo que habéis oído hablar de que por todas partes dicen de que estamos subiendo de dimensión y que no sé cuántas cosas raras, ¿no? Sin complicarnos tanto la vida. La humanidad está haciendo un gran avance, entre otras cosas, porque es acumulativo, lo que vamos aprendiendo se suma y la siguiente, la siguiente generación sabe más que, los, que, que sus padres, ¿Por, qué? por el simple hecho de que saben lo de los padres más lo que se ha descubierto. Y eso es progresivo, progresivo de una manera geométrica. Cualquiera puede ver hoy un niño, una niña, la cantidad de información que tiene cuando tiene 10 años, que cualquiera de los otros, más mayorcitos, bueno, adultos simplemente. ¿vale? Pues eh, teníamos eh, a la edad de 40 años, 30 o 40 años, o sea, un niño de 10 nos da 10 vueltas. En cuanto a información, madurez no, claro, no puede tener todavía, porque la madurez la da la experiencia. Bien, entonces, esto, no somos únicos en ese sentido, porque desde que el hombre es hombre, está viviendo lo que se llama el camino de evolución. Cualquiera de nosotros, desde siempre, tiene como una meta interna, lo sepamos o no, no tenemos por qué ser conscientes de ello, pero tiene unos objetivos a conseguir en ese lapso que llamamos vida, en este tiempo, y ahí vamos madurando y aprendiendo. En todas las épocas ha habido personas que han sido capaces de superar esas metas, pasar esas noches oscuras, convertirlas en luminosas y no subir un escalón o un tramo de escalera, sino no toda la escalera, pero mucha parte de esa escalera. Y esas personas son las que luego se llaman santos iluminados, chamanes, lamas es igual, pero, bueno, lama es un es, hay muchos nombres que se le da a este tipo de personas, sobre todo el de iluminado, iniciado y en la religión católica se les llamaba santos a este tipo de personas. Y todos estos o al caminar se ha puesto de moda la palabra avatar, no solo por lo de la película, ¿eh? los avatares, ¿no? porque vienen los avatares cada x mil años a darnos una enseñanza, etcétera. Están explicando su camino, lo que están haciendo. Son, son personas como nosotros, solo que deben tener unas cachas más grandes y suben más rápidamente la escalera, si me permitís las bromas. Ese tipo de, de personas nos explican ese camino. El camino que a ellos les ha funcionado, y no lo dicen nunca con la idea de mira qué guapo estoy, estoy ahí arriba y tú estás ahí abajo, ni tampoco lo explican de una manera rara para que no lo entendamos y no queden uno abajo, porque a veces da esa sensación, sino que lo explican con su lenguaje y el lenguaje sobre todo de la época en la que se encuentran. Todo esto lo explico para que entendáis de dónde sale lo que se llama la sabiduría perenne que es lo que, he iniciado al hablar, a lo que he empezado a hablar al principio, diciendo que hoy íbamos a hablar de la sabiduría perenne. La sabiduría perenne es algo que podéis encontrar en explicaciones de personas, una de ellas aquí soy yo, en este caso, porque me toca a mí, pero hay libros, cientos de libros de todas clases, de la mayoría de las épocas, en muchas épocas diferentes. Pero yo me acuerdo que la primera vez que, que leí un libro de estos, además me tocó un tocho de los gordos, los primero que me dieron. Uh, mi pregunta era, vale, pero ¿de dónde sale todo esto? Porque en la escuela no te lo explican. Lo preguntas a los científicos y te dicen, vale, de retro, que esto es superstición, esto es mentira, no sé qué. Entonces te quedas con la idea de saber de dónde sale todo eso. Esa es una parte de la explicación que os quiero dar hoy, es que sepáis simplemente de dónde sale. ¿Por qué? Aunque seguramente os va a quedar uh, la duda igualmente. Y lo entenderéis fácilmente. La sabiduría perenne, ese saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, básicamente serían las tres preguntas principales, ¿vale? lo sabe todo el mundo. Todos lo tenemos en nuestro interior. Porque forma parte del bagaje humano. Es saber, tener conciencia de de dónde venimos nosotros, primero quiénes somos, tal? de dónde venimos y a dónde vamos. Eso dentro está grabado, en nuestro interior. No voy a usar palabras raras, porque podría usar si los registros acásicos y palabras de ese estilo, que sí, que vale, pero es igual, en nuestro interior está grabado. Pero por, por suerte y por desgracia no somos conscientes. Pero eso está grabado desde que fuimos neandertales, desde que empezamos, lo que se llama en la individualización humana, cuando aparecimos como seres humanos por primera vez. Está grabado ahí. Solo que hay personas que se dedican a investigar, a estudiarlo, a buscarlo, a reflexionarlo, a despertar su mente abstracta. Y a partir de ahí van descubriendo cosas. Estos, a los que podríamos llamar un iluminado, un iluminado sería una persona que en un determinado momento llega a ver claro todo esto que estoy diciendo, ver claro es iluminarse, tampoco que sea tanto... No se convierte en bombilla, ¿eh? no es que se ilumine en ese sentido, se ilumina mentalmente, evidentemente, pero eso le provoca unos cambios muy importantes, importantísimos, tanto que lo que hace normalmente es tener ganas de compartir eso con otras personas, y lo explica, empieza explicándolo a uno, más o menos le gusta, o le dan un pulmón <risa> por porque también pasa. Y, tarde o temprano, hay un grupo de personas que les gusta lo que esta persona explica, este iluminado, este ser que muchos dicen ser superior, y deberíamos llamarlo eso, iluminado, iniciado, darle un nombre especial, pero no es un ser superior, es un ser humano que está en, una escalera, en la escalera, sí, más arriba, claro, pero como cualquiera de nosotros, tarde o temprano llegaremos, entonces seremos eso. Ser superior implica algo diferente del ser humano, y a eso es lo que quiero decir que no. ¿vale? pues empiezan a explicarlo y se reúnen unos discípulos. Y esos discípulos empiezan a aprenderse de memoria todo lo que esa persona explica. El más ejemplo clarísimo que todos conocemos es la aparición de la religión católica. ¿Eh? Perdón, la aparición del cristianismo. Bien. En el cristianismo nos encontramos con una figura especial, un señor, un iluminado, dejémoslo así que explica un camino que es el que él está recorriendo. Te explica cómo llegar, a su manera lo explica, ¿vale? Cómo llegar a esa iluminación para todos. Es un camino que explica que sirve para todos. Lo que ocurre es que estamos hablando de hace dos 2000 años. Si ahora a nosotros ya nos cuesta entender según en qué, imaginaros de hace mil años, con la mente que había entonces, que te expliquen, yo qué sé, que hay millones de galaxias, que cada galaxia tiene 100 millones de estrellas, ¿eh?, ¿qué son?, ¿me entendéis, verdad?, y estoy hablando de astronomía, que no tiene nada especial, imaginaos si hablamos de filosofía o algo así, lógicamente las personas en ese momento no podían entenderlo, como no podían entenderlo, pues se tenía que explicar con parábolas, con cuentos, con frases que pudieran entenderlo, eso es normal, es correcto, es bueno, pero crea un problema grave, y es que las personas que han escuchado, dejémoslo así, los discípulos que le escuchan a este Jesús, por ejemplo, se creen que lo que está explicando literalmente es verdad, se lo cogen de verdad, si explican que le tienen que explicar que el sol mmm, es una estrella que tiene un núcleo que se está fundiendo y bueno, está generando calor, no lo van a entender. Entonces va a decir que es una, un fuego que, que, que quema, ya está. Pues se van a crear que, creer que eso es cierto. En lugar de coger la esencia de la sabiduría, se coge las palabras. Y aún así esto no es lo peor, porque lo normal es que estos discípulos, cuando el otro ya se ha ido, cuando el ser iluminado ya no está, empiezan a difundirlo. ¿Ya? Después de que se haya ido, siempre ocurre así, empiezan a difundirlo explicando lo que ellos han entendido a otras personas que entienden menos que ellos. ojito Que no son seres iluminados. Exacto. Nadie de estos son iluminados. Quizás algún discípulo pudo iluminarse. No, no voy no a decir que no. Puede que sí. Pero aún así, la segunda generación ya de iluminada tenía muy poca. Entonces, esto va creando una serie de... bueno, lo que se llama una religión. Las religiones todas se han fundado de esta manera. Alguien que se ilumina, que capta una parte de la verdad más grande, lo quiere transmitir porque se da cuenta que eso le va a hacer feliz a los demás. Porque es cierto. Eso es una de las cosas que cualquiera que se ilumina, aunque sea poquitín, que sube ese escalón que digo un poco más, se da cuenta que es más feliz él, y que eso haría más feliz a otras personas. por eso hay la tendencia a divulgarlo de alguna manera. Pero claro, se va divulgando, divulgando, divulgando, va creciendo y llega un momento, al cabo de no mucha, mucho tiempo de que se ha empezado a divulgar, que se dan cuenta los que están explicándolo, que se está perdiendo, se está como difuminando todo. Y entonces deciden, para salvar lo que ellos creen que tiene que ser, ¿cómo se llama eso? Cristalizarlo, crear una serie de dogmas, de estructuras que dicen, esto es así, ¿por qué? Porque lo dijo este, lo dijo Dios, lo dijo Jesús, da igual eso. Lo dijo Mahoma, que no, no, estoy hablando del cristianismo porque es el que más conocemos aquí, normalmente. Pero eso es igual desde el budismo, aun con, con muchos cambios, ¿vale? Al taoísmo, al hinduismo, al islamismo y el catolicismo son los más conocidos como religiones grandes. Todas adolecen de la misma historia, que es, alguien explicó algo, con muy buena intención y muy buena idea, pero luego eso en la transmisión se ha ido difuminando, hasta llegar a un punto en que se, se hizo lo contrario, se encerró en muros y eso es dogma. Eso es así porque se dijo. Y a partir de ahí no admiten cambios, el esmovilismo de cualquier religión normalmente. Bien. Aún así, en todas las religiones, si miráis bien, las explicaciones que dan, si lees lo que dicen que dijo, el original, suele estar muy bien. No suele haber ningún, ninguna pega por ninguna persona mínimamente moral. Nadie, no podemos poner pegas. Ni a lo que dijo Mahoma, porque él no dijo todo eso que están diciendo que dijo, que es otra historia, ¿vale? Ni a lo que dijo Jesús, ni a lo que dijo Buda, no hay ninguna pega que poner. Porque sus ideas todas confluyen. Están explicando el mismo camino, solo que con palabras diferentes, revestidas de los ropajes de ese momento. Pero todos dicen lo mismo. Aún así sigue siendo con mucha parábola, muy poco claro. ¿Por qué? Porque la gente no podía entenderlo. Tenían que se, se llegó a, es como si se hubiera llegado a un acuerdo, que no es cierto, no se llegó a un acuerdo, pero como si se hubiera llegado a un acuerdo en que vamos a explicarlo de manera que aunque tampoco lo van a entender, pero al menos les va a gustar lo suficiente como para subir un, un escalón más. Básicamente sería esa la idea. Os lo explicamos a unos niños no van a poder entender la matemática abstracta, por ejemplo, pero les enseñamos a sumar. Y así a lo mejor tienen ganas de aprender a restar. Y luego ah, quizás tengan ganas de aprender a multiplicar. ¿Entendéis? Es como una atracción, un caramelo que se da. Las religiones todas funcionan de esta manera, o funcionaban cuando se fundaron, ¿vale? Para explicar parte de lo bueno de ese camino, de alguna manera, para que atrayera. Bien, pero eso no es la única manera en que la sabiduría ha llegado hasta nosotros insisto, todos lo tenemos dentro pero lo tenemos dormido vale. hay personas que despiertan y que lo van contando hemos dicho y que normalmente suelen ser grandes iluminados que fundan vale, ellos no fundan nunca una religión, viene después pero bueno, fundan un, una corriente filosófica que luego se convierte en la religión pero desde supongo que habéis oído hablar de las escuelas esotéricas los masones. verdad que esa palabra os suena? Incluso aunque no hayáis oído hablar nunca de nada de esto, hay escuelas esotéricas desde hace también milenios, en las cuales intentaban enseñar un poco más claramente las leyes del funcionamiento del universo. Lo mismo que se enseñaba al gran público, pero enseñado bien, ¿vale? sin tanta metáfora, y lógicamente a personas un poco más... Uh, mentales, ya más desarrolladas, no a la gran masa, que no lo podía entender. Por eso todas las uh, escuelas socialistas han sido elitistas. Es una cosa que se le ha echado en cara muchas veces, solo para las grandes, las élites, gente adinerada... Y ahí, pues. Actualmente, tener dinero no significa ser inteligente. Eso está clarísimo, nos lo han demostrado mucho, ¿verdad? Pero antiguamente, la mayoría de las, las élites con dinero, eran los que podían acceder a los estudios. Si no los padres, que eran los que tenían el dinero, o el reinado o cosas así, pero sí sus hijos y su familia, ¿no? Podían educarse. Entonces, las élites, con todos los problemas, ¿eh? yo no estoy hablando ahora de que todo fuera bien, pero en ese sentido eran los más educados. Y por porque eso... Tenía claro, porque tenían acceso, los demás no tenían acceso a la educación. Entonces, <coughs> Entonces esta, este, estas élites podían ser educadas un poco más profundamente, lo que se dejaba, claro, ¿eh? Entonces se fundaban asociaciones, grupos, escuelas, donde un iluminado, en lugar de darlo al público, lo daba a pequeños grupos, y nunca se hacía por escrito, se hacía boca a oreja, siempre. Un iluminado lo explicaba a un grupo de personas que, con su tiempo, con años, lo normal era pasar toda la vida aprendiendo eso, alguno de ellos se iluminaba a su vez y lo podía transmitir a otros. Entonces había la transmisión de iluminado a iluminado, de gurú a gurú, de maestro a maestro, tiene muchos nombres de ese estilo. Estas escuelas esotéricas, evidentemente, rápidamente tuvieron que esconderse. Porque mmm, en cuanto se hicieron fuertes las religiones, eso pasa en cualquier sitio, no aceptan que haya otro que explique la verdad. Y por tanto empezaron a perseguirlos y como duraban poco, <risa> se los cargaban enseguida, se escondieron. Entonces, las escuelas esotéricas pasaron a llamarse escuelas ocultas, de otras palabras, porque se ocultaban, evidentemente. Y, bueno, habéis oído hablar, seguro, de los masones. Otro nombre menos conocido son los francmasones Otro, los rosacruces, también. Hay varias variantes. Y, pues, bueno, de entrada, al principio, habían pocas. También es cierto, porque se les ha echado en cara... ¿eh? Así como a las religiones se les echa en cara que se cristalizan, se dogmatizan y se convierten en, en una cosa inmovilista que solo quiere mantener el statu quo, muchas veces. También a las escuelas esotéricas se les echa en cara que muchas veces sirven como elementos conspiranoicos, conspirativos para derrocar al gobierno y cosas así. Lógico. Primero, eran personas normalmente más inteligentes y veían que el rey que había era más tonto que hecho la, la costa. Eso por un lado. Segundo, se reunían una gente, un montón de gente inteligente, inteligente a escondidas. Anda, que no va bien esto para montar historias. Entonces, es cierto que muchas escuelas esotéricas se politizaron y se usaron para eso. Pero eso no significa que la escuela esotérica tenga que ver con eso. Eran grupos que era normal que lo hicieran. Lo digo porque se ha dado que si los masones iban en contra de Silvio Franco, ¿no? Y de otros. Ha habido muchas historias. La logia masónica... Bueno, Muchos de vosotros más jovencitos, y no habéis oído hablar de la logia masónica T2 de Italia, que bueno que hubo unos, unos, unas historias porque se descubrió que estaban conspirando contra el gobierno. Y eran masones, sí, pero de, en Italia, y bueno, había política por medio. Bien, las escuelas esotéricas funcionaron a la par que las religiones. Hasta llegar más o menos a. Bueno, y evidentemente los que iban por libre. Pero de estos no hay registro, no se sabe, no se conoce nada. Durante toda la historia humana ha habido un periodo en el cual todo el mundo iba por libre, el periodo digamos, llamemos de chamánico, en la cual solo había el chamán dentro de la tribu, pero a medida que se fueron organizando en forma de ciudades luego estados, se crearon religiones y dentro eh, también las, lo que se llaman las escuelas esotéricas. Bien. Al llegar al final del siglo XIX, la humanidad había hecho un avance suficientemente importante como para que se dieran a conocer las escuelas esotéricas. Digamos que entonces normalmente ya no los mataban. Antes los quemaban por brujos, brujas y cosas así. En ese momento ya no había problemas, pero podían darse a conocer. Entonces empezó la sociedad teosófica a 1800 digamos y pico, ¿vale? y empezaron a divulgar que había ese camino el camino de evolución en el cual todo ser humano transita y tiene un inicio en la individualización cuando aparecimos como seres humanos y tiene un final que es cuando llegas a lo que llaman la maestría que es llegar a, ser, a haber aprendido todo lo que se puede aprender como ser humano ese camino resumido así vale eh, empezó a darse al público no os recomiendo que leáis cosas de la teosofía, no porque no esté bien, sino porque como no puede, podéis filtrar un poco, os va a dar más bien dolor de cabeza, ¿vale? Sí. <risa> si os has leído algo, ya sabréis que hablo. Entre otras cosas, volvemos no a lo mismo. algo, pero pues oh, claro. Tened en cuenta que se escribió eso, se empezó a divulgar, y se escribió a finales del siglo XIX, con la mentalidad y el lenguaje de ese momento, y encima, le pusieron toda la parafernalia de explicación de palabras ¿eh? de los hindús. O sea, se cogió la manera hindú de explicarlo y lo pusieron en palabras occidentales. No está mal, pero bueno, para entender ahí un poco a veces es un poco complicado. Por eso tampoco lo explico para que sepáis la historia de dónde sale, pero no, alguien me habla de que me recomiendas libros. Y digo, sí, pero es difícil, ¿eh? Porque, claro, tienen que ser de los más modernos para que tengan nuestro propio lenguaje. Bien, a finales del siglo XIX hubo una explosión de filosofías y también de religiones. Bueno, derivadas. ¿vale? Actualmente sabéis que el cristianismo tiene, aparte del catolicismo, un montón de desde los testimonios de Jehová. Bueno, este no son cristianos. Sí, son cristianos, sí, sí. perdón. Eh. Y yo qué sé, toda la anglicana, la luterana, la, o sea, hay un montón, ¿vale? Y luego de más pequeñitas, ¿eh? de, de los, los adventistas del séptimo día, del octavo día, del noveno día, del décimo día, yo qué sé, hay un montón. De religiones, en este caso derivadas del catolicismo, pero si buscáis, de las derivadas del, del islamismo hay, del budismo, eh, montones. Hubo una gran explosión de religiones porque la gente empezaba a preguntarse, ¿qué hago aquí? Antes, cualquiera de nosotros que hubiera vivido en la Edad Media, o cuando vivimos en la Edad Media, lo que nos preguntaban es: ¿Cómo voy a comer? Poca cosa más. Y en todo caso, a ver por dónde me escapo porque me van a coger para ir a la guerra. Y ya no vuelvo. Eh, cosas de ese estilo. La pura supervivencia física y luego un poquitín más la mental, cuando, perdón, la emocional, cuando teníamos un poco de estabilidad, era lo único que nos preocupaba. Cuando todo esto ha ido remitiendo y ya lo tenemos más o menos controlado, más o menos. Es cuando puede despertar primero la parte mental, quiero aprender, y luego, además, la parte abstracta, quiero saber de dónde vengo, quién soy. Y evidentemente hubo una gran explosión también de escuelas esotéricas. Aparte de que se dieron a conocer al público, por ejemplo, los rosacruces, que hasta ese momento eran escondiditos y no se hablaba de nada, salieron un montón más en Inglaterra, en Francia... Aquí no, porque aquí también se los escabechinaba si se los encontraba, o sea que no, en España no había mucho de eso. Bueno, había, pero más escondido, no al público. Uh, en el resto del mundo sí, empezaron a darse a conocer. Seguimos avanzando, la humanidad sigue aprendiendo, cualquiera de nosotros sigue aprendiendo, y llegamos a la mitad del siglo XX, del siglo pasado, todavía nosotros somos nacidos en este momento, en el, en el siglo pasado, ¿no? Uh, sobre el año 1930 vuelve a haber otro avance en la humanidad y se permite entonces dar a conocer eso sin que pases por las escuelas esotéricas. Varias de las escuelas esotéricas empiezan a dar al público en forma de libros ¿eh? o material escrito, conferencias, charlas, etcétera, ese tipo de conocimientos. Ahí las religiones se cambiaron un poco, porque hasta ese momento era solo el que buscaba mucho el que encontraba una de estas escuelas, porque no había mucho. Pero a partir de entonces puede, cualquiera puede acceder a eso. Quizás habéis oído hablar de la metafísica, que es una de las cosas que se dio a conocer a partir del de Sudamérica, precisamente, tuvo bastante éxito durante un tiempo. Luego el movimiento Yo Soy, de Saint Germain, que también ha sido bastante conocido, es bastante conocido. Todo eso arranca de principios a mediados del siglo XX. Y ahí la otra famosa, para los que seáis entendidos en eso, y si no es igual te comento el nombre, que se llama Alice Bailey, Alice A. Bailey una señora que tenía sus raíces en la teosofía, o se aprendió teosofía, pero luego fue canalizadora de lo que ella decía un maestro y escribió 38 libros, ¿eh? o sea que... <risa> y algunos tochos de verdad, que donde se explica ese tipo de filosofía también. Y sí, ya no es tan hindú, ya ha habido un poco de occidentalización de su lenguaje, pero para entenderlo se necesita dios de ayuda, bien. Más adelante aparece una tal Lucille Cederkines, que es la que ahora está más en boga, en ese sentido, y ahora, desde el 2000, ha habido una, bueno, volvemos a decir, otra explosión, otro gran texto, eh, de que todo esto se da en forma de personas, como yo, como cualquiera, ¿vale? que ha aprendido y lo explica un poco, ya sin necesidad de escribir libros, sin necesidad de escuelas en plan libre y con el lenguaje actual ahí sí que hay una gran diferencia con lo que había antes ahora los que estamos haciendo este tipo de divulgación lo hacemos con el lenguaje de cualquiera en lo que tengo yo no vamos a ir con el capirote de, de mago o de cosas raras bueno sí cuando hacemos teatro teatro nos disfrazamos de, de, de mago de capirote pero eh, en la manera de hablar creo que hasta ahora lo que os he ido explicando no ha sido complicado, otra cosa que sea interesante no, pero complicado no creo, porque la idea es, hay que transmitir esto ¿vale? a todo el mundo, y no porque antes se hacía, por fanatismo, un discípulo ha aprendido algo de Jesús o de Mahoma o quien sea, y tiene que convertir a otros, eso ha es acabado porque ahora lo que te dice todo ese tipo de filosofía es no busques maestros fuera, búscalo dentro de ti. Dentro de ti ya lo no sabes eso. Por lo tanto, lo único que te están diciendo es despierta, que no se sé, no dice nadie, que sea fácil, ¿eh? <risa> pero tómate un poco de café así te despejarás un poco más y busca tus propias respuestas. Que puede que te ayude a leer libros, ir a escuchar conferencias, claro que sí, eso te ayuda a, pues, a ir mirando diferentes maneras de hablar y cosas así, pero en realidad hay una frase que dicen que dijo, Buda, dicen que dijo, pero no hay ninguna constancia, que dice algo así, no me das de memoria, pero dice algo así como, no te creas nada porque lo dice un gurú, porque te lo dice tu maestro, porque lo dice la sociedad, porque lo dicen los padres, porque lo dice la autoridad, ni porque todo el mundo cree en ello. Dice, créetelo, solo si en tu corazón sientes resonancia en eso. Porque entonces estás oyendo tu sabiduría. Que puede que otro la diga, claro. Otro puede decir algo y tú dices, ah, eso es lo que yo siento. Le pone palabras, pero en realidad es tú. Eso es la nueva actualidad de, de, la, de la sabiduría perenne. No hay ninguna diferencia real entre lo antiguo y lo moderno. Porque es lo mismo. Sí hay enormes diferencias con las palabras que se usan. Antes se hablaba para niños en forma de cuentos y metáforas y ahora se dice claramente. Y en el fondo, todos, todos, todos dicen lo mismo. El ser humano es un ser, y ahora lo digo ya así todo de corrido, <risa> es un ser espiritual. No es el cuerpo físico, no es nuestras emociones, no es nuestra mente. Tú, tu de verdadero yo, es lo que podemos, por poner un nombre, llamarle el alma. Pero usamos esta palabra, yo me gusta usar esta palabra porque es muy corta. Todo el mundo más o menos la entiende, pero es muy corta. No porque se usen según qué religiones, algunas usan otros nombres, ¿vale? Igual que la palabra ángel, aquí en la religión y las filosofías occidentales usamos la palabra ángel, y en la India usan la palabra deva. Más de una vez, yo uso la palabra deva para que la gente deje de imaginarse un señor así con alitas, que es la idea que tenemos aquí, pero en el fondo están hablando del mismo tipo de ser, ¿vale? con lo mismo. Nosotros somos un alma que encarna en esa Tierra para aprender una serie de cosas. Vamos a entrar tampoco en el detalle de todo el camino, ¿no? Pero ese camino evolutivo es, desde el momento en que soy ignorante totalmente de qué hago aquí en la Tierra, que es cuando soy un neandertal, por, por poner un nombre, encarno por primera vez en ese cuerpo, en ese animal, porque era un animal, y esto sigue siendo animal también, y a veces hacemos cada animalada que no veas... Pues encarnamos en un animal, y a partir de ese momento ese animal se llama hombre. Ese mamífero se llama hombre. Morimos. ¿Cuándo nos morimos? Bueno, nosotros nunca. De verdad, nunca nosotros nos morimos. Lo que sí el alma dice, ya es hora, me largo, y el cuerpo hace pups y se acabó. Por la razón que sea, ¿vale? Y estamos por ahí, haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a apagar el gas, la luz, que nos dejamos abiertas cuando bajamos, y decidimos volver a bajar para aprender porque nos faltan cosas. Y resulta que aquí nos equivocamos. Como que nos equivocamos a veces, a eso se le llama karma. Porque no es nada de castigo. Todo el mundo piensa que el karma es un castigo. ¿Qué va? Simplemente cuando te vas te das cuenta, uy, ahí me he equivocado. Tengo que arreglarlo. ¿Por qué? Porque quiero aprender a hacerlo bien. Y cuando vuelvo me puedo encontrar con las mismas situaciones para aprenderlo. Y así vamos pasando lo que se llaman encarnaciones, se llaman vidas. Pero eso es mal dicho. Yo me acuerdo que la primera vez, bueno primera vez, hace muchísimos años, yo estaba dando una pequeña charla con amigos. En ese momento todavía yo no me atrevía a explicar nada, ¿no? solo entre amigos, no sé qué. Y sé, recuerdo que dije, ¿sí? es que nosotros tenemos muchas vidas. Y todo el mundo, oh, de verdad. Menos una persona, ahí una señora, que dijo, perdona vida solo hay una. Que ahora se quiere encarnaciones Y yo, hostia, pues de verdad porque es verdad? Encarnaciones las que quieras, vida una. Yo tengo mi vida, cada uno somos una vida que va pues, pasando películas, o bajando aquí, cogiendo un vehículo, los vehículos de manifestación, que es lo que se llama nuestro cuerpo, vivimos con ellos, aprendemos con ellos, y hacemos una serie de cosas, luego nos vamos, dejamos al chatarrero el coche, para que lo reciclen, que es lo que nos ocurre cuando nos vamos, el coche lo dejamos, pero yo el conductor me largo, yo no me muero nunca, y vuelvo, y así, hasta que llegaremos un momento que digo, mira, lo que yo quería aprender aquí en la Tierra, ya lo he aprendido. Pues ya está. No voy a volver más. No hay más encarnaciones. Lo, lo he resumido mucho, ¿eh? Pero básicamente sería eso. De un alma que encarna para aprender, ha dicho, ya tengo el título, me han dado el máster, no necesito volver a encarnar. Y entonces resulta que volvemos a encarnar. Pero no para aprender nosotros. Porque nos damos cuenta de que hay otros hermanos y amigos y conocidos que están ahí... Y que todavía no se han dado cuenta, bueno, venga, vamos a ayudar a ver si les ayudamos a subir. Entonces puedes, si quieres, volver a encarnar, pero ya queriendo. Hasta ahora, me hace mucha gracia porque hay personas que me dicen, pues yo quiero que esta vida sea la última. Sí. Digo, pues tú misma. Porque no es una decisión consciente, no se puede hacer así, ya no les gustaría más de uno. Bueno, no, yo ahora que lo sé no me gustaría, pero entiendo que gustara, ¿no? Si, sobre todo si pasas una vida difícil es lógico. Pero, no, no, la idea es, vamos a ir volviendo hasta que realmente ya no hace falta. Y entonces podemos decidir si, sí, mira, me tomo unas vacaciones y me voy con un crucero al Caribe, bueno, a otro planeta o algo así, o vuelvo porque hay gente que me necesita, yo creo que puede ayudar. Entonces esa es la, la siguiente y próxima y última, normalmente, encarnaciones, pero ya conscientes y queriendo. Eso sería ese camino que todos, todos los filósofos y cualquier religión te dice lo mismo, te lo dice de otra manera. A ver. Lo que pasa es que entenderlas entre líneas es difícil. Cuando la religión católica te dice, Venimos a, tienes que aprender a salvarte, Jesús te salvó. Es cierto, pero no tal como lo entendemos. La idea es que Jesús nos enseñó el camino. Es una de las maneras, muy buena por cierto, una de las maneras para poder salvarte. ¿Qué es salvarse? No es irse a, a, a aburrirse con los angelitos para toda la eternidad, que a veces... Me acuerdo que cuando me lo explicaba mi madre yo me aburría, yo decía yo ahí no quiero ir. ¿Qué voy a hacer ahí aburriéndome todo el día, tocando el arpa, que no me gusta tocar? Es que te lo pintaban tan infantil que era imposible creérselo. La salvación es llegar ahí, te has salvado, ya no tienes por qué volver a encarnar, es, viene de ahí. Por lo tanto, dicen la verdad la religión católica, claro que sí, solo que de otra manera. Y que hay que ser buenos y todo eso. Claro, pero es que no lo dice la religión, te sabe en tu corazón. A todos nos sale del corazón ayudar a los demás. Otra cosa es cuando estamos muy mal y nos han enseñado y remarcado que, como no te preocupes de ti, los demás no, no, no te ayudarán, montones de historias que nos enseñan que debemos ser egoístas. Pero el ser humano, suelto, sin problemas, cuidado, sin problemas, que está, lo tiene todo, es generoso y ayuda a todo el mundo, si a ti te sobran varios millones. ¿verdad que no te importaría dar 200 euros a alguien? si te sobra comida, ¿verdad que no te importa dar? ahora, como te falte, o que te falte a tus hijos verás tú como muerdes al que se come la gente. eso no es ser malo, eso es ser proteger tu supervivencia o la de los tuyos bien, pues eso, todas las religiones dicen lo mismo con palabras diferentes ahora bien, ahora se ha desprestigiado mucho a la religión en parte es lógico, si me permitís la ha cagado mucho personas dentro de las religiones, ¿vale? Eh, han provocado una serie de mmm, rechazos y la mayoría de las personas, cuando oían la palabra de la religión, salen corriendo. ¿Mm? La mayoría, mmm... sí, bueno, ya es la mayoría realmente ahora, ¿no? Pero se ha pasado al otro lado, ¿vale? Como la religión, me han dicho que Dios es un señor con bata blanca, un triángulo, ¿vale? Y que tiene una mala leche que no veas, como te portes mal, y ahora ya no creo en eso, eso me pasó a los 13 años, y dije yo, esto no puede ser. Bueno, pues, cuando ya no crees eso, te vas al otro lado y dices, no creo en nada. Claro, si esto, que es lo único que me han explicado, no existe, o creo que no, pues lo que, lo que me queda es lo que dice la ciencia, que no hay nada. Por lo tanto, se van al otro lado. Entonces, actualmente tenemos en la civilización una ruptura importante. Los que todavía creen, por costumbre, porque es lo que toca, por lo que se le ha enseñado en algún tipo de religión, algunos muy fanáticos, lo vemos en el islamismo, que hay un repunte en eso, pero también en eh, los fundamentalistas cristianos que hay en Estados Unidos, etc., hay un repunte de eso, ¿no? Pero hay estos cada vez que da menos, y luego hay el que se va a no creer en nada. ¿Y ¿Entonces qué da? La única cosa que te puede hacer sentir bien es algo que te dé placer, porque interno no tienes. Placer interno no hay. Hay sensación de vacío. Si no hay una sensación de... Yo tengo una misión en esta vida, si no, pr probad a planteároslo, aunque no la tengáis nada clara, aunque no nada, pero si os pensarais yo he venido aquí porque a alguien le doy la gana, y me voy a ir cuando a alguien le dé la gana, y no habré hecho nada realmente importante, porque yo no tengo ninguna misión, vamos, pumba va. <ríe> la sensación de que esto no tiene sentido. La parte de negación total de Dios provoca esa sensación de vacío. Por eso decía lo de las sensaciones de depresión, etc. Pero siempre es, hay algo más. A la que te dejas escucharte a ti mismo aparece algo. Entonces, necesitamos sentir que yo soy alguien, por un lado, importante, no más que otros, pero sí importante. ¿vale? Y que tengo una misión aquí. De hecho, todos la tenemos. Eso es una de las cosas que no solo las religiones, sino las filosofías y esoterismo, etcétera, te lo dicen. Ah, perdón, quería explicar al principio y me lo he saltado. Antes de que me olvide lo quiero decir. El problema de las palabras. La palabra ocultismo, la palabra esoterismo, actualmente está muy desprestigiada. Yo me acuerdo de que alguien me dijo una vez, voy a una tienda esotérica, y dice, anda, eso se compra el esoterismo se puede comprar, yo pensaba, claro, lo, se lo pregunté, sí, mira, hay tarots, hay velas, hay campanillas, hay, hay hechizos, ¿qué dices? ¿todo eso? ¿eso es esoterismo? Sí, sí, es una tendia que pone, además, tienda esotérica en Barcelona, vale, muy bien, a ver, eso es una degeneración de la palabra, esoterismo lo único que significa es interioridad, hay la religión exotérica, perdón, la filosofía exotérica o el conocimiento exotérico que son las religiones, te explican de cara afuera, ¿vale? exteriormente, lo que es el mundo, de dónde viene y todo eso, y luego hay las religiones o filosofías esotéricas que te explican la parte interna, el conocimiento profundo, mente concretamente, abstracta, dile como quieras, la palabra esotérico y exotérico simplemente significan orientación, hacia afuera, hacia el gran público o hacia el interior ¿Vale? Por lo tanto, una filosofía esotérica no tiene nada que ver ni con velas, eso de que te voy a poner dos velas negras, no, ni nada de eso. Pero, por desgracia, se ha difundido mucho. Entonces, ahora eh, que conste que la conferencia esta, a veces se le llama la sabiduría esotérica. Pero hay gente que le, esto ya solo por eso no vendrían, porque pensarían que voy a hablarles de, de hechizos, o que me pondría a tirar el tarot, o cosas así. Entonces, bueno, la sabiduría es un nombre... Que le dio el filósofo Aldous Huxley a mediados del siglo pasado, y bueno, es un nombre muy bonito y también es real, ¿no? Porque es de toda la vida. También a veces se le llama la filosofía sin edad, porque no tiene edad desde siempre. Bien, quería explicar eso del esoterismo. Y la palabra ocultista es parecido. Oculto, ¿qué significa? Que no se dé nada más. Pero claro, todo lo oculto significa todo lo que antes, con las religiones, no se podía decir. Y entonces ahí es verdad que entra todo, desde la brujería, el tarot. Eh, cualquier tipo de adivinación, pero evidentemente también las eh, filosofías y religiones, eh, perdón, escuelas esotéricas. Estaba ahí todo. Por lo tanto, todo eso era ocultismo. Ahora se ha quedado con solo lo, lo otro. Esoterismo y ocultismo han quedado muy degenerados. Lo digo para que se entiendan esas palabras, porque a mí se me escapa muy a menudo, porque yo he, yo he mamado, he vivido de la fuente del de de esoterismo, la sabiduría profunda, con ese sentido. Entonces, claro, cuando lo explico más de una vez, la gente se me queda mirando y me dice, ¿de qué habla? bueno, pues eso, ¿vale?, de filosofía, espiritualidad, y lo, con lo, todo esto quería finalizar diciendo que el saber quiénes somos, no os lo voy a explicar ahora, no puedo, ¿eh? que conste, <ríe> que quede claro, eh, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, nos convierte en personas más felices, ¿vale?, y hacemos más felices a los demás, es inevitable. Quien conoce las leyes del universo, las leyes universales, que tienen que ver con todo esto, es imposible que pueda, por ejemplo, aceptar o aprobar que se mate un toro. Sí. Es imposible, no puedes. Evidentemente no puedes matar a nadie, ya no un toro, ninguna persona. No puedes hacer daño a otro, entre otras cosas porque sabes que el otro y tú estáis conectados. Aquí, insisto, no vamos a entrar en detalles porque es imposible, ¿no?, por la, la longitud de todo esto. Pero es, te cambia la vida. El darte cuenta, no es solo leerlo. Claro, si solo lees uh, bueno lo mismo que los diez mandamientos de la religión católica, no matarás, ¿vale? Yo los he aprendido, me acuerdo que en el catecismo, que me lo dieron, me los aprendí todos, ya no me acuerdo casi, pero me los aprendí. Todavía no he matado a nadie. Pero no porque lo dijera ahí, porque no me sirve. Otra cosa es cuando entiendes Ah, yo soy un alma, por ejemplo. O ah, yo vengo y hago esto y el karma, y por qué me pasa algo malo, y por qué tengo que aprender eso. Todas esas historias, cuando las entiendes de verdad, te transforman la vida. Te cambian en alguien mucho mejor y, sobre todo, más feliz. Insisto en eso. No es, vamos a ser buenos porque lo ha dicho Dios. Bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero yo, cuando porque me lo dice otro, no me da la gana. Yo lo hago porque creo que hay que hacerlo, pero lo siento así. Te sale. El que realmente es una persona que conoce, que tiene conocimiento profundo del esoterismo, es alguien que ilumina a los demás. Él es una luz, no un iluminado, no me refiero a eso, ¿eh? pero él es una luz porque da alegría, bienestar, paz, la siente y la transmite. Es inevitable. Entonces, no sé, a lo mejor os interesa iluminaros un poco. La idea de esta charla era dar a conocer un poco de esa historia, ahora pasaremos las preguntas, si quedan para aclararlo. Y de paso aprovechar diciendo que, quien le interese, hacemos mañana un, el primer curso de ese estilo que hago, así públicamente en la asociación Cambien, un fin de semana, el sábado desde las 10 hasta las 6 de la tarde, un rato para comer, y el domingo por la mañana desde las 2 hasta las 10. Uy, no de las 10, eh, al revés. <risa> desde las 10 hasta las 2, perdonad, eh, para explicar todo eso, quiénes somos, de dónde venimos, qué son las almas, qué son los ángeles, las encarnaciones, las iniciaciones, todo esto que he intentado resumir un poco en un ratito, pues estáis invitados a venir si os interesa. Y ahora, pues, preguntas, ¿Perdón? Ah, la dirección, sí. Bueno, aquí en Pineda hay una, la Plaza de las Medias, la principal. Al lado está una otra plaza, la Plaza de España, y al lado hay una calle que se llama Joan Maragall, calle Maragall número 19. Ahí lo vamos a dar. Quien esté interesado, sin ninguna, no hace falta que os porque el curso ya se hace, ya tenemos un grupo de personas que lo han pedido, ¿no? Por lo tanto, simplemente estáis, podéis venir si os apetece a partir de las 10. Uh, bueno, ya que estamos hablando de eso, si alguien quiere venir, que sepa que puede quedarse a comer si quiere, o que traiga un poco y vamos, los que deseen pueden irse a comer fuera, el rato, pero otros pueden comer allí. De hecho, será más divertido todavía, no para mí, porque no voy a parar de hablar, ya lo sé, me van a preguntar todo el rato, claro, pero bueno, para eso estamos en ese sentido. Ahora sí, ¿qué preguntas, alguna duda que tengáis que pueda yo intentar solventar? No me creo que vaya explicado todo tan bien. Con el tema de la reencarnación, sí ¿se hablan de, de evolución o involución? ¿Eso es vale. correcto? A ver. Es correcto en el sentido que hay gente que habla de involución. En el camino evolutivo general existe un primer paso que se llama involución, que sería venir de la chispa divina que somos hasta lograr encarnar como ser humano. Esto es bajar. Existe la involución. Y luego, una serie de encarnaciones hasta que logramos evolucionar y subir otra vez. Pero a lo que tú te refieres, supongo, es a lo que en algunas desviaciones de la religión hindú se habla. Y es de que te dicen que como te portes mal, como karma, puedes volver como vaca, por poner un ejemplo. ¿vale? Puedes volver para atrás en la evolución. Eso es totalmente falso. Sí es cierto que puedes volver en situaciones más incómodas peores, pero no como un ser inferior. Tú eres hombre y siempre vas a ser hombre hasta que dejes de serlo porque seas maestro. Pero siempre vas a ser el mismo tipo de ser. No puedes encarnar en un animal ni en un barco, <ríe> como el que juega, ¿no? Yo daño, cuando vuelva quiero ser barco que lo pasan pipa y mareándose en el mar. No, hombre siempre, hombre mujer me refiero, ¿eh? ser humano, ser humano siempre. Pero sí es cierto que si, sí. por ejemplo, yo ahora mmm, cayera en en la idea de hacer mucho dinero y lograrlo, ¿vale? <ríe> en plan, yo para mí todo, etcétera, y fuera egoísta, acaparador, etcétera... Como me habría equivocado, porque eso es la estupidez más grande que se puede hacer, ya que el dinero tiene que fluir, ¿vale? Como no he aprendido esta lección, en la próxima es perfectamente normal que encarne como pobre, como persona además con muchas dificultades económicas. Ya verás tú cómo aprendes a valorar las cosas, por decir algo. Que no es un castigo, ¿eh? no es, ah, tú has hecho mal, te van a castigar. No, no, tú mismo, arriba, el alma dice, joder, qué gilipollas soy. Vamos a aprender otra cosa por el otro lado. Ya que así no la lo aprendo, la lo aprendo de otra manera. Y eso es válido para enfermedades o para cualquier otra historia. Sí podemos, por lo tanto, volver a eh, situaciones incómodas o malas, pero no es el involucionar. El ser humano siempre evoluciona y siempre aprende, siempre. Solo que a veces aprendemos mucho o a veces menos. Y hay gente que además es muy estudiosa, tipo Jesús, que fue muy rápido, y nosotros dos mil años más tarde todavía le miramos de lejos, por ejemplo. Y como este, a tantos otros, ¿eh? no, no es el único, a Y hay muchos más de ¿Perdón? Que por el hay muchos Sí, y tanto, y tanto que sí. La, en la humanidad de seres iluminados ha habido unos cuantos, eh, tampoco millones, eh, No nos pasemos. Pero hay unos cuantos, solo que no se dan a conocer, no se han dado a conocer, porque no hacía falta. Solo de cuando en cuando, cuando la humanidad lo necesita, aparece alguien que es el catalizador de esa evolución que la humanidad tiene que dar, y por eso aparece lo que se llaman los avatares, que son seres iluminados, bastante elevados, evidentemente, pero que catalizan una nueva religión o una nueva manera de funcionar en la humanidad. Y por eso son los que reciben todas las hostias, como le pasó a Jesús y a la mayoría. No a todos, pero a la mayoría. ¿Alguna pregunta más? Dime. ¿Los animales pueden evolucionar a seres humanos? Sí. Una de las leyes del universo es la ley de la evolución. Y dice, todo ser vivo en el universo, y hay un paréntesis muy grande que dice, todo es un ser vivo. Por lo tanto, todo ser vivo en el universo uh, avanza y evoluciona. Todo, incluso lo que nosotros llamamos Dios, está en constante evolución. ¿Vale? los seres, Los minerales, son, podríamos decir, los que están más densos en la materia, los menos evolucionados, son seres vivos. Solo que no tienen más que una chispa de conciencia muy limitada. Pero van evolucionando y más adelante estarán en una etapa más lo que llamaríamos vegetal. Luego los vegetales animales, los animales humanos, los humanos pasamos a la etapa que, llaman, que hay gente que le llama angélica, porque no tienen cuerpo, pero no seremos angelitos con alas. ¿vale? Y así todo va subiendo, todo. Siempre hay evolución. Por lo tanto, sí, los animales... De hecho, dicen que los animales ocuparán nuestro lugar. Como seres humanos en su momento. No literalmente, ¿eh? No os lo cojáis literalmente. Nosotros no hemos sido nunca vegetales. Aunque a veces lo estamos, ¿eh? Cuando miramos la tele somos vegetales. Pero nunca hemos sido vegetales. Hemos pasado por el estado de conciencia vegetal y por el estado de conciencia mineral, eso sí animal, y ahora, la mayoría, somos humanos. Hay <risa> quien no del todo. es lo estado de conciencia? ¿Qué quiere decir? Sí, imagínate lo, que poco, lo poco que sabemos de un andertal, de un hombre de las cavernas. Su estado de conciencia, la mente todavía no la tiene desarrollada. Las emociones están en su fase mínima. Prácticamente lo único que tiene es supervivencia, el instinto animal. ¿Vale? Entonces, en ese momento, su conciencia, su estado de conciencia, es parecido al vegetal. Parecido a nivel de conciencia, de capacidad de captación del, del entorno. Eso es lo que el ser humano va evolucionando. Y eso pasa igual con todos, con todos los reinos, hasta que se pasa al siguiente. Y entonces Pues tenemos así la parte reptiliana en el cerebro, y bueno, todo. tenemos. Y la la se recupera, no se recupera, ¿cómo se llama eso? Uh, se recapitula en el estado fetal, se recapitula todo el estado, todos los estados que hemos tenido hasta llegar al ser humano. Uh -huh. Y a partir de ahí vamos creciendo hasta que algún día llegaremos al estado divino para que nos entendamos. Como mínimo, el angélico está cerca. Esa famosa quinta dimensión que dice que vamos a subir algún día bueno, eso yo no lo sé, pero sí se, se, se sabe y se ve clarísimamente que la humanidad ah, ese también es el último mensaje que me gustaría dar la humanidad está avanzando aunque no lo parece ¿Eh? y mucho aunque no lo parece a veces lo que ocurre es que hay un gran avance en la humanidad y también hay una gran diferencia entre los que no quieren avanzar y los que sí entonces hay choques importantísimos y evidentemente lo malo es lo que más se nota Así si tú estás bien no vas diciendo, ay, que bien estoy, ay, que bien estoy, ay, que bien estoy, ¿verdad? Pero como te duele algo, verás como cada cinco minutos lo estás recordando. Pues en la sociedad pasa lo mismo. No pensás que las noticias. Exacto, en la sociedad nos enseñan las noticias todo lo malo que hay. Y es cierto, en parte, porque también hay mucha manipulación, pero es cierto que hay eso. Pero luego no te dicen que a 200 kilómetros de ese lugar que han metido una bomba hay alguien que está dando de comer a alguien que está muriendo de hambre. Pero aquel no, bueno, no vende, no vende. Y aquí mismo pasa lo mismo. Te das cuenta cuando pasa una ambulancia corriendo y mira alguien que se ha hecho daño. Pero no te das cuenta cuando está saliendo alguien a la toma del sol. Porque no tiene sentido, se busca lo con lo malo solo. Entonces la humanidad, ese es mi mensaje en ese sentido, porque yo lo he podido comprobar. yo soy mayorcito y en el curso, de las técnicas de crecimiento personal, llevo dando clases más de 30 años. Y he podido ver una evolución es que enorme, enorme, desde que empecé en Canarias hace 30 y pico años, Ahora 40 ya, cómo pasa tiempo. No, no, no, ya lo digo bien, 30, no, ya. Sí, sí, sí. Perdona, perdonad, sí. Exacto, sí. Cuando tú naciste 29. <ríe> sí bueno, es verdad. Vale. En ese momento acababa de empezar yo, sí. Bueno, se ha notado, ¿no? Que es mi hijo, aunque no se había dicho antes. No no, no, no. No lo has dicho. <ríe> vale. Pues eso. ¿Vale? Pues si no hay nada más, bueno, siempre me podéis preguntar. Pues, si queréis, ahí he traído un poco de una propaganda donde está la dirección de Cambien y allí también está mi teléfono, podéis encontrarme por si queréis preguntarlo por mail, ¿vale? Preguntarme cualquier cosa que tengáis dudas. Aparte, estoy en esa asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, en la cual podéis venir para mirar, para disfrutar de lo que hay, etc. ¿De acuerdo? Gracias por haber venido. Gracias.